Solo una vez ha chocado el Mjolnir en el aire con otro objeto, se trataba de la piedra de afilar que le lanza Runnir, que se parte en dos con el golpe. Aunque Thor tuvo éxito en la batalla, un trozo de la piedra quedó permanentemente incrustado en su frente. El choque de ambos objetos es el único ejemplo claro donde el martillo produce rayos y truenos.